Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¡Hola compas! Hace unas semanas nos fuimos a Canarias para huir del frío y disfrutar de la séptima edición de la volcana Lanzarote. Allí pudimos disfrutar de un encuentro de varios días, con las mejores muestras de la isla y, como no, de increíbles edibles que son uno de los atractivos más relevantes. ...muy contentos este año tanto con la participación... ...como la asistencia de personas del sector... ...que han acudido a la isla... ...para ver esta maravillosa isla volcánica... ...y también aprovechar y probar las muestras que nos han llegado... ...que es de un nivel muy, muy, muy alto... ...que en esta séptima edición... ...pues hemos contado con la presencia de numerosos invitados... ...la verdad, desde varios sitios de España, fuera de España... Muy buenas compañeros de Marihuana Televisión, un honor coincidir una vez más con vosotros, hacer de nuevo conexión y como no, estar juntos en un evento de tanta categoría como este y es que se ha disfrutado al tope en Lanzarote esta séptima edición de La Volcana. Claro que sí. Hombre, aquí se ven tremendos trofeos que en un ratito estaremos entregando. Yo he podido disfrutar además de, bueno, tremendas verduras de gustar un poquito todas las muestras gracias a que todos los jueces nos conocemos, hacemos buena onda aquí entre todos, pero sobre todo centrándonos en la categoría que me ocupaba a mí, que era la de de esa buena verdura, decir que la calidad ha sido tremenda, estupenda... ...he podido chequear todas las verduras al microscopio... ...que creo que es algo interesante hacer esa, esa primera criba... ...de la inspección visual al detalle y demás... ...para poder ver las que están para degustar, sin contaminantes y demás... ...una vez tenía hecha esta criba me he procedido a la degustación... ...donde he encontrado buenos contrastes, algunas de tremenda calidad... ...también calidad canaria, eh, ojo, buenos cultivadores por la zona, oh yeah... Nosotros aquí hemos venido de jurado, estamos de exterior... Y la verdad es que un ambiente que flipas, todo muy bien, con todos los compañeros disfrutando de una gran fiesta, que yo creo que es lo más importante para nosotros, disfrutando del 4.20 y arriba con todo, familia. He venido con Benzene y Root Racers a esta copa volcana de Jueza de Rosin y Ice. La verdad, que calidades espectaculares. También hemos estado degustando un poquito de comestibles canábicos. El nivel está impresionante y os recomiendo a todos que vengáis. Muchísima calidad, high level, si los Una comida canábica tremenda, casi todo dulce. Pero bueno, también he podido probar un poquito de pulpo. Yo creo que nos quedamos con las barritas que estaban deliciosas y en un ratito notaremos su efecto. Estamos muy contentos de cómo ha salido todo el evento, de cómo se proyecta y de cómo se lo ha pasado a la gente, que parece que ha sido bastante bien. Hemos pasado un fin de estupendo, rodeado de buena gente, buena vibra, se han recibido buenos premios. Queremos invitarlos a la octava edición para el próximo año en este paraíso que se llama Lanzarote. Un abrazo. O ¡Buenos sumazos! Un saludo a Marihuana Televisión. Chao. Un placer, como siempre, visitar a nuestros amigos canarios.